En el mes de julio, el barrio Arenal fue sede para el lanzamiento de Vamos para la Cuadra, alcaldía en casa, y desde ese momento no nos hemos detenido. Durante estos tres meses hemos llegado a 109 barrios de Barranca Bermeja. Cerca de 623 personas, entre adultos y niños, se han vacunado contra el COVID-19, el sarampión y la rubeola. Vamos para la cuadra permitido acercar la oferta institucional de la Alcaldía Distrital a todos los sectores de Barranca Bermeja. Pues me parece chévere ¿verdad? esto que están haciendo, que se acuerden de, del campo. Por primera vez sí llegó acá la Alcaldía ese. A ver, yo pienso que es una oportunidad para muchas comunidades que les queda difícil el traslado a, las, a la parte urbana. Y es traerles la información de lo que la, la, la Alcaldía... Se realiza a través de las oficinas. Quisimos traer a la oferta institucional de Chisbén, solicitudes, la Secretaría de Salud, la ESE, eh, adulto mayor, recursos físicos, Secretaría de Educación, las becas, absolutamente toda la oferta institucional de la alcaldía distrital para aquellas personas que necesiten realizar cualquier diligencia lleguen a al sector y no tengan que trasladarse a las instalaciones de la alcaldía. En menos de 90 días, gracias al programa Alcaldía en Casa, 5.000 familias pudieron facilitar sus trámites de SISBEN, se han aplicado 1.954 dosis de vacuna antirrábica, se han gestionado 900 solicitudes de certificado de residencia. 714 personas, entre jóvenes, adultos y niños, se han inscrito para las escuelas de formación cultural del año 2022. 240 personas fueron atendidas para temas relacionados con vivienda nueva y mejoramiento de vivienda.